y me devuelven mi plata, vos a mí no me vas a tumbar y Toco asentarle las válvulas, cambiarle la cadenilla del motor ¿Cuál plata? Yo usted le recibo en servicio Si a moto programa en la calle yo no tengo nada que ver ¿ok? Por eso es que nadie en este pueblo lo quiere ¡Miserable! ¿Es en serio? Mira la que viene ahí ¿Sí ve? Ahí se está dando cuenta que lo que yo le decía no era mentira ¿Quién la manda a comprarse esa mecha de moto? <risa> y entonces, que Lucía? Cuente, a ver, ¿cómo le va con ese alambre? Y sí, ve, Lucía, yo me cansé de decírselo a usted, que esas motos son una mecha. Mi mamá tenía una igualita y se la pasaba metida en el taller. Ay, ya dejen de molestar, hombre. Más bien, dígame, ¿en dónde hay un taller que necesito ir a trabajar? <risa> Llévela donde usted quiera, mami, pero menos donde el flaco allá arriba. Ese man es súper usurero. Se cree el mejor de por acá porque es el más antiguo. Uy, sí, mi mamá llevó la moto varias veces allá y se la entregó peor de lo que estaba. Bueno, mucho bla, bla, bla, pero quítenme pues que tengo afán. ¿Mm? A la orden, ¿no? Uy caballo, esto que un veneno, mi papá. Muchas gracias, oye. la que le haya gustado el trabajo. Recomendación, cabeza de 35. Ande la despacio, no vas a frenar. Cualquier cosa que le suene la cinta maluca me la trae. Ah, listo, pa. A ¿Listo ver, darle? muchas gracias, oye. Del vale, mejor. Buenas. Buenos días. Don Jairo, ¿será que usted me hace el favor y me revisa la motico? Es que se me dañó y mira que necesito para ir a trabajar. Uy, mami, en este momentico me cae difícil. ¿no? Tengo cuatro sí. motos para revisar. Si quiere, déjenmela y más tarde con mucho gusto se la reviso. Uy, por eso es que no me gusta venir acá. Nunca hay tiempo para uno. Por eso es que nadie en este pueblo lo quiere. Miserable. Buenas. Buenas, ¿para qué soy bueno, niña? Cuénteme. ¿Será que usted me puede hacer el favor y me revisa la moto? Es que se me apagó y no me quise volver a prender. La necesito para ir a trabajar. Claro que sí, mi amor, ¿para eso estamos? Pero primero tengo que revisarle el sistema eléctrico y el motor a ver cómo está. Si quiere, me la puede dar de una vez. Por ahora a las 5 la tarde la tengo, mi reina. Ay, pero es que a las 5. Pero con seguridad sí me la tiene lista. Claro que sí, mi reina. Con seguridad ahorita mismo la voy a trabajar. A las 5 la tengo lista. Ay, bueno, por fin encontré un mecánico bueno. Me voy porque tengo que trabajar, muchas gracias, ¿oyó? A las cinco arrimo por ella. ¡Listo el pollo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Ya me tiene lista la motico? Claro, mi niña, le dije a las 5 la tenía lista, vea. Ahí está, al peluche le quedó, mi reina. ¡Ay, gracias a Dios! ¿Y cuál era el daño que tenía? Pues mi niña, ahí tocó asentarle las válvulas, cambiarle la cadenilla del motor, mala mano de obra, nada más, le quedó como nueva. Ay, bueno, gracias a Dios. ¿Cuánto le debo? 300 mil pesitos, mami, nada más. Ay, bueno, costoso, para después de que la moto me quede buena, todo bien. Ay, muchas gracias, oye, Dios le pague. Mucho gusto, mi reina. ¡Maldito sea, mi Dios! ¡Esta mecha de moto! ¡Ay! Otra vez. Buenas. Buenos días. ¿Y eso? Jairo se me volvió a apagar. ¿Será que esto me la revisa, porfa? Suela. Suena. Esta mujer, ya la moto quedó lista. Esto es lo que toca cambiarle. Ja, ah, y esto cuesta mucho, ¿qué? Ah, pesos. Usted me ha dicho que esta moto no ha reparado, ¿cierto, mujer? Sí, yo se la llevé al señor de ahí al mecánico y me cobró mil. Pues esta moto no está reparada, mujer. Está original el motor, los empaques originales. ¿Cómo que no está reparada? Entonces ese señor ¿por qué me cobró todo eso? Ahí está, mujer. Le dieron en la cabeza y descabezada se va a quedar. Y dar un consejo. Aprenda que en esta vida es mejor. Un malo conocido con supuesto bueno por conocer. ¡Ve! Hey, haceme el favor y me devuelves mi plata. Vos a mí no me vas a tumbar. ¿Cuál plata? Yo a usted lo ofrecí en servicio. Si añadimos otro programa en la calle, yo no tengo nada que ver. Ábrase aquí, ¿ok? ¿Sabe qué, señor? Por personas como usted es que uno ya no confía en la gente. Pero tranquilo, que yo sé que esa platica la va a hacer más falta a usted que a mí. Parecido a la realidad. Este pedazo de tierra, un mundo donde la confianza se ha convertido en un elemento, elemento que a pocos se les puede brindar. Muchos burlan el fuerte sudor y el sacrificio que hacemos para ganar nuestras cosas, pero lo que por agua viene, por agua va, y el estómago se tiene que llenar a diario, y mañana será otro día. Soy DJ Broly, y si este video te gustó, compártelo, y no olvides comentar. Ve a Lucía, cuente a ver, ¿cómo le fue con el mecánico nuevo? <ríe> súper recomendadísimo amiga, tienen que ir allá, maneja unos precios espectaculares, me dejó la moto súper buena ¿En serio? Ah bueno, ya sé para decirle a mi mamá para que lleve la moto allá